Llega la vida, llega la Navidad La luna nos ilumina, hay paz Miles de estrellas volando las feres Te llevan hacia el camino del Rey Esta noche es noche buena y mañana la vida nace por fin la vida Jesús en el portal Llegan los reyes pastores y muchos más ha nacido el rey de reyes, Navidad. Llega la vida, llega la Navidad, la luna nos ilumina, hay paz, de estrellas volando las feas te llevan hacia el camino del rey esta noche es noche buena y mañana navidad nace por fin la vida